Hay algo que molesta, algo que huele mal, no es el monto del consumo en mi factura de gas, tampoco la presión de saber que perdimos. Poder adquisitivo por la creciente inflación, investigo, me, me sumerco y me pregunto qué pasó, cómo fue que Duran Barba medio pueblo convenció que solo con la alegría haríamos la revolución, anulando la memoria, el raciocinio, la intuición. Oh, oh. Oh, oh. Están en el poder pero no pueden bajar Ni siquiera medio punto del déficit fiscal Le falta comprensión, le falta capacidad Fueron dos años al pedo y se lo dijo Melcoñan. Pero quiero que me cuentes si podés dimensionar A tus hijos, a tus nietos, pagando el interés los olevax ¿Cuánta deuda más tendremos que tomar? Para que te des cuenta que este modelo y ajustar hasta que sangre de bronca la columna vertebral ya todos nos damos cuenta que es lo que nos huele mal y es tu tipo el mejor desde hace medio siglo atrás este grupo de empresarios hicieron resucitar otra vez al fondo mercenario internacional se desangra mi argentina reprime la policía mientras lloro no veo como se repite toda una vez más Les duelen los aumentos y los sueldos son un plato para ellos. Y encima nos decís que eres pobreza cero. ¿Cómo? Pocos claros a esta crisis nacional. Yo no quiero interrumpirte, pero mientras vos bailas, cae un 5,9% de la actividad industrial. Yo no quiero insultarte, pero opciones novedad, El pueblo se cae.